La voz Estamos en comunicación con una funcionaria, una compañera también, Nadia Dubrovsky berenstein Ella es eh, licenciada en biología, es doctora en ciencias agrarias, tiene muchos títulos eh, y está a cargo del programa provincial de agroecología desde la. Eh, desde una oficina que es Fortalecimiento Organizacional y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires. Así que estamos en comunicación con ella Nadia. Eh, bueno, un gusto que estés en este, en este programa. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola a todos y todas. Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia también y gracias por el espacio para, para la difusión de la feria. Ah, gracias a vos. Eh, bueno, contanos que empezamos con este tema y después te preguntamos otras cosas más, más generales de, de, de la labor tuya y de, de toda la provincia, de todo el ministerio, que sabemos que está muy activo, eh, por suerte, ¿no? Y por, y por trabajo, no por suerte, por trabajo. Pero mañana, uh -huh. ¿qué, ¿qué vamos a encontrar mañana en esta primera feria agroecológica? Bueno, la primera es la primera feria agroecológica organizada por el Ministerio de Desarrollo Agrario, en el marco de un programa provincial de agroecología de fortalecimiento y promoción de la agroecología en toda la, la provincia de Buenos Aires. Mañana lo principal va a ser la feria en sí, el encuentro con productoras y productores de distintos puntos de la provincia, por suerte se anotaron y van a participar de muchísima cantidad de partidos de la provincia, con diversidad de productos, porque ustedes saben que la agroecología genera diversidad de alimentos, y, y bueno, van a, van a estar feriando productoras y productores de distintos lugares, de distinto, con distintos productos, para poder conocer las experiencias de producción agroecológicas de la provincia y para poder consumir a un precio justo eh, alimentos saludables para, para toda la población. Eso es lo principal, el corazón del evento. Eh, también para los productores y productoras es una oportunidad de ser visibilizadas, visibilizados, conocerlos, conocer sus experiencias, eh, sus realidades que son muy diversas y en algunos casos muy difíciles y, y sin embargo contra viento y marea y con ahora uh -huh. el apoyo de la provincia están fortaleciendo sus producciones agroecológicas, así que esa es la oportunidad principal para el día de mañana, eh, para los consumidores y consumidoras poder eh, probar diversidad de, de productos agroecológicos y en paralelo van a haber un montón de propuestas para toda la comunidad y para las productoras y productores. Va a haber charlas técnicas con difusión de los principales programas del ministerio para los productores y las productoras. Va a haber una, unas capacitaciones en huerta agroecológica para el público en general. Uh -huh. Va a haber eh, visitas guiadas por el parque, que es reserva biósfera y tiene un montón de, de potencial y naturaleza para disfrutar. Va a haber un cierre cultural con una banda. Y eh, también va a haber un espacio para niños y niñas para que justamente las madres, que son las que siempre están con las tareas del cuidado, puedan estar participando de la feria y del encuentro. Va a haber espacios para incluir a los niños y las niñas con actividades lúdicas, el acceso al juego, con huerta, uh -huh. taller de huerta agroecológica para niños, eh, compostado y, y bueno distintos recursos para, para que puedan estar incluidos e incluidas durante la jornada. Así que, bueno, va a ser súper amplia la, la propuesta y, y las actividades del día. Sí, completo. Y mira, es la primera feria, o sea, se habla tanto, Nadia, de, de la agroecología se habla tanto, sobre todo en las instituciones, pero también entre los productores, porque esto es algo promovido entre todos, entre digamos, eh, uh -huh. de la agroecología se habla tanto, pero es la primera feria que se hace a nivel de que, que lo organiza una institución eh, del Estado. Y como que suena Exacto. como que esto tendría que estar más desarrollado, ¿no? Pero bueno, eh, ustedes hace poco que están en la provincia y le han dado un impulso muy fuerte a lo que es eh, la agroecología. Sí, la verdad que destaco de esta gestión que desde sus inicios, porque fue en, a, a, en junio del 2020, ya se estaba lanzando este programa provincial uh -huh. y el, el ministerio apunta a trabajar con todos los actores de la ruralidad, no solamente con un sector en particular, con una producción en particular, sino con la diversidad. Así que, por supuesto, había mucha necesidad de, de contar con herramientas de política pública para la agroecología porque veníamos eh, muchos y muchas relacionados con, con el modelo agroalimentario discutiéndolo y, y viendo la necesidad de que haya un avance en, en estos sistemas productivos sustentables, más amigables con el ambiente que producen alimentos para el consumo local, para el desarrollo de las economías regionales, eh, que generan puestos de trabajo también. Eh, bueno, eh, había una necesidad imperiosa de avanzar en ese sentido y por suerte la provincia de Buenos Aires fue pionera en tener un programa provincial. Eh, ahora también estamos trabajando eh, en articulación con la Dirección Nacional de Agroecología, que, que se creó recientemente. Así que por suerte van, van generándose otras iniciativas también de apoyo a la agroecología, pero sí, en el caso de, de nuestro país, eh, esta fue la primera experiencia y estamos muy orgullosos y orgullosas de eso. Y a, y a nivel local, la, la estación de Gorina, acá de, de nuestra región, de, de la provincia, es la primera estación experimental agroecológica hace pocos días, ¿verdad? Puramente agroecológica, exacto, sí. Tenía ese desarrollo, tenía esa experiencia y ahora eh, hace poquito fue incorporada al registro Agroecológico de la provincia, justamente uno de los instrumentos principales que tenemos es un registro, porque la agroecología todos sabíamos que existía o que había experiencias, pero el registro nos permitió poner nombre y apellido, ubicación geográfica, eh, datos de qué se está produciendo en agroecología en toda la provincia, y a esos eh, productores y esas productoras que están dentro del registro, fueron a quienes convocamos para la feria. Así que... Por supuesto el registro sigue abierto, cualquier productor o productora que quiera registrarse tiene que cargar una solicitud vía web eh, y lo vamos a visitar para hacer una evaluación de toda la quinta o todo el, el sistema productivo y luego el ministro firma la resolución para incluirlos en el registro agroecológico. Así que si bien ahora hicimos una invitación a los que ya forman parte del registro, la idea es que estas ferias se puedan seguir replicando y convocar a a todos los productores y productoras que se sumen al registro. ¿Y cuáles son las líneas que tienen para fortalecimiento de estas unidades productivas que ya están registradas? Bueno, hay un, líneas de crédito a tasas muy bajas, del 20-24%. Eh, toda la información con detalle lo pueden encontrar en la página del Ministerio, pero en, en síntesis hay tres líneas de créditos que son muy, muy beneficiosas para productores agroecológicos, cuando tenemos insumos para entregar en el marco de otros programas de fortalecimiento, siempre priorizamos a los productores que están en el registro agroecológico, hay líneas de asistencia técnica, grupos de desarrollo rural bonaerense que nos permiten trabajar en, en grupo en la transición hacia la agroecología en los casos que todavía falte asistencia técnica, estamos trabajando también con, la, con el programa Mercados Bonaerenses y para la feria esto fue muy beneficioso también porque trabajar con mercados bonaerenses les permite a los productores vender en puntos de venta como las ferias o los nodos de venta eh, con los beneficios que ofrece el Banco Provincia eh, a través de la cuenta DNI. Vieron que en general en todos los comercios de la provincia podemos acceder a un porcentaje de descuento usando la cuenta DNI un día a la semana. En el caso de los mercados bonaerenses, les permiten a los productores inscriptos eh, contar con ese beneficio que otorga el Banco Provincia todos los días de la semana porque justamente los puntos de venta de la economía social, de la agroecología, a veces son días de la semana diversos, eh, los sábados. Eh, bueno, en, en este caso, el sábado van a poder los productores que estén adheridos a la cuenta DNI van a poder vender con el descuento que les otorga el Banco Provincia. Así que eso también es muy interesante, el programa Mercados Bonaerenses fortalece las ferias y todos los esquemas de, de comercialización que encuentra el sector, entonces eh, es un instrumento muy interesante y justamente a través del programa de Agroecología podemos acceder a todos los otros beneficios del ministerio que, que están disponibles. Eh, hola, Nadia. Nazario te habla. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Nazario? Bien, bien. No, eh, el tema de mercados bonaerenses, ¿está, está diseñado solamente para productos eh, agroecológicos o, o también no. um, convencional? Sí, sí. El, eh, los otros programas que mencioné, Desarrollo Rural Bonaerense, eh, Mercados Bonaerenses, el programa de cooperativas, hay un montón de programas disponibles para todos los productores y productoras, en algunos casos, cuando vienen productores que ya están inscritos en el registro, podemos acceder más fácilmente a articular y, y eh, hacerles llegar las otras líneas de fortalecimiento que tiene el ministerio, pero no son exclusivas para agroecología. Bien, bien. Nadia, eh, ¿qué, ¿qué enseñanzas les dejó la pandemia? Eh, estuvieron muy activos eh, como ministerio, ustedes, eh, de to todos los funcionarios del ministerio, eh, sobre todo en lo que es el abastecimiento de alimentos, algo ya explicaste. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué les dejó? O sea, eh, todos tenemos una visión de lo que pasó en la pandemia, pero uh, eh, ustedes como funcionarios, digamos, de, deben haber hecho una evaluación de lo que se hizo y lo que falta hacer eh, en todo esto que estamos hablando. Uh -huh. Bueno, en particular, en relación a lo que estoy trabajando yo, me parece uh -huh. que una de las prioridades que, que nos impone la pandemia o que nos impone la, la, el regreso a la normalidad, eh, entre comillas, eh, por la normalidad, me parece que es poner el foco en los alimentos, eh, la necesidad de revertir la, eh, las dificultades que tiene mucha, gran parte de nuestra población en el acceso a alimentos sanos eh, producidos en la cercanía, porque muchas veces si uno compra los alimentos en el supermercado no sabe de dónde vienen esos alimentos, quizás recorren muchísimos kilómetros, pasan de mano en mano entre distintos intermediarios y ahí encarecen su valor, eh, aportan también al cambio climático y con, con, eh, con el aporte de dióxido de carbono por trasladar infinidad de kilómetros los alimentos. Eh, me parece que, que la prioridad tiene que ser en pensar esquemas de producción y distribución de alimentos locales que nos permita generar desarrollo, generar trabajo, generar arraigo para las familias productoras que no se tengan que desplazar a las ciudades ni perder la actividad por una cuestión de, de necesidad, sino que sean fortalecidos en sus, en sus saberes y en sus experiencias de producción y que puedan mantenerse en el campo. Eh, el desarrollo de, de esos circuitos cortos de comercialización que también generan que, que eh, la economía eh, regional se potencie y no se vayan los recursos a, al exterior o a, a comprar alimentos que uno no sabe dónde fueron elaborados, que no llega al productor. Uh -huh. eh, bueno, me parece que una de las prioridades tiene que ser esa, que se elaboró mucho en ese sentido durante la pandemia, tuvimos muchos aprendizajes y ahora tenemos el desafío de, de potenciar todo eso y eh, aprovechar la, la, la oportunidad que tenemos ahora, que es encontrarnos, encontrarnos físicamente, generar intercambios, generar espacios de venta como, como la Feria del Sábado, escucharnos, conocer quién produce los alimentos, en qué condiciones trabaja, uh -huh. eh, cómo se están desplegando las herramientas del Estado para fortalecer al sector productivo. Eh, y bueno, discutir todo eso también para fortalecer al sector de, de los de quienes producen los alimentos, eh, que muchas veces están afectados por los costos de, de insumos, por el modelo convencional muy concentrado. Eh, entonces, bueno, discutir todas esas realidades me parece que nos permite... Eh, generar políticas públicas bien situadas y bien específicas para, para mejorar la realidad y la calidad de vida de los productores y de los consumidores de alimentos. Claro, ahí se va, los consumidores, por, eh, eh, es, es habitual ir a la verdulería y encontrarse con, pre, con precios eh, eh, altos, ¿no? exorbitantes en algunos casos. Eh, entonces los consumidores tienen un, un rol muy importante que jugar eh, el, también eh, en, en el circuito productivo, y productivo, hablo productivo, hablo ambiental, cultural, o sea en el circuito de, de, de, de que lleguen los alimentos y, y sean alimentos sanos, tienen un rol muy importante que jugar en, en, ese, en ese, en ese circuito. Exacto, sí, son centrales, es, es central que entre productores también exista ese intercambio, que es, exista la organización, eh, nosotros promovemos mucho la, el fortalecimiento de las asociaciones cooperativas. Eh, que son herramientas fundamentales para que eh, realmente puedan hacerse escuchar las distintas demandas y que nosotros desde el Estado podamos trabajar eh, en conjunto con las organizaciones y con el sector eh, que tengan una, una voz organizada, nos sirve para, para generar mejores diálogos y para escuchar cuáles son las distintas realidades que atraviesan. Así que sí, son centrales, van a tener el, el lugar de protagonismo mañana en la feria y, y bueno, también es una oportunidad para, para acercarnos a conocer la diversidad de producciones que tenemos en la provincia de Buenos Aires, que no es solo eh, maíz y soja, que también hay una diversidad de alimentos enorme, que, eh, que bueno, en el Cinturón de la Plata quizás eh, quienes viven en la ciudad están más familiarizados con la horticultura. Eh, también vamos a tener la oportunidad de consumir o de, de conocer eh, producciones lácteas, eh, de harina agroecológica, de quesos, de dulce de leche, huevos, plantines, aromáticas, semillas. Eh, bueno, en el caso de producciones animales, por ahí tenemos eh, los, los hilados a partir de lana de oveja. No vamos a tener a las ovejas, pero vamos a tener representado a los que hacen agregado de valor a ese producto. Eh, así que, bueno, tenemos la oportunidad de... de ponerle cara a los productores y productoras de, de total diversidad de la provincia. Sí, Nadia, me parece muy importante todo lo que mencionás y eh, para cambiar un poco esto es muy importante que el productor tenga relación directa eh, con el consumidor y el consumidor con el productor, sobre todo los que están organizados, eh, trabajar en, en todo lo que es eh, ferias con sus propios productos para para que el consumidor vaya eh, tomando eh, eh, confianza con el productor. Es eh, muy importante ese tema, me parece a mí. Es muy importante también entre productores y productoras poderse conocer, poder armar asociaciones o, o saber si uno necesita una semilla y el otro puede producir esa semilla y, y, y comercializarla, si uno necesita bioinsumos o qué estrategia funcionó mejor en cada situación, como que esos intercambios también entre productores son muy valiosos y, y con el Estado también como interlocutor, como, como un actor más de, de relevancia que, que, que escuche y que también genere políticas públicas en función de esas realidades que surgen. La, Así que sí, bueno. es una oportunidad fundamental para conocernos y escucharnos. Las charlas, los talleres que va a haber mañana, eh, ¿están vinculados con todos estos temas? Sí, todo está vinculado, va a haber eh, charlas para la comunidad en general de huerta agroecológica eh, y visitas guiadas por el parque que tiene un, un, unos recorridos hermosos. Y por otro lado va a haber espacios de, de charlas técnicas para productoras y productores. Ahí se va a presentar el programa de agroecología con los instrumentos para los que se quieran sumar. Eh, se va a presentar el registro provincial de pupas eh, que también es un, un instrumento que tenemos en, eh, a partir de una resolución del Ministerio que es fundamental para fortalecer a las cocinas domiciliarias o comunitarias que hacen elaborados. Eh, existe, eh, va a haber una charla sobre eh, las estrategias de financiamiento y líneas de crédito para distintos productores y productoras. Entre ellas están las tres que mencionaba de agroecología, pero hay muchas otras más. Eh, va a haber una charla sobre mercados bonaerenses y cuenta dni, otra sobre el consultorio administrativo para la agricultura familiar, que también es otro recurso fundamental para la agricultura familiar, estar eh, tratar de regularizar eh, lo que es eh, la inscripción en AFIP, en ARBA eh, poder tener el RENAF el Registro Nacional de Agricultura Familiar bueno, eh, a través del consultorio que les, con les comentaba que va a dar una charla, se puede gestionar este tipo de trámites para la agricultura familiar. Después se va a presentar el plan Ganado 6x6 y con todos esos, eh, con esas charlas breves, la idea es eh, que se conozcan las principales líneas de fortalecimiento que hay desde el Ministerio y también va a haber un stand del Ministerio para que se acerque cualquier tipo de interesado o interesada y que lo podamos asesorar. Nadia, te llevo a un, a un tema que, que te compete también porque estás en, en esa área de ordenamiento territorial justamente. Eh, eh, pareciera que, que el territorio está en disputa, ¿no? El territorio en cuanto productivo y, y de, de, lo, de los productores de, de la, en la provincia en este caso. Eh, digo por, por la presión inmobiliaria que hay sobre, la, eh, o de sí. las ciudades, el sector inmobiliario sobre los preurbanos, en el interior también hay, eh, en el interior provincial también hay... Eh, eh, se producen así, eh, eh, venta de campos, bueno, eh, como que, o concentración de campos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué está pensando la provincia para que para justamente ordenar el territorio y que todos tengan puedan producir y puedan vivir eh, bien? Bueno, eh, menciono dos, ej dos ejemplos, eh, pero es algo que es bastante amplio y multi sí. multidimensional. Sí, sí. Eh, en particular, el programa de agroecología es una, una herramienta concreta para, para trabajar, por ejemplo, con la preservación de los espacios productivos, que nos, eh, en los casos que hay normativas de no fumigación, eh, muchas veces se pierden esas estancias o esas eh, quintas, porque al no poder aplicar agroquímicos, muchos productores abandonan la actividad. Eh, en ese caso y sobre todo en muchos partidos de, de la provincia se está trabajando con la agroecología como alternativa para poder preservar esas áreas productivas eh, y poder eh, mantener la producción sin uso de agroquímicos, o sea, respetando las normativas de restricción. Eh, y en ese mismo sentido está el trabajo del Observatorio Técnico de Agroquímicos que eh, estuvo trabajando y sistematizando toda la información que hay de toda la provincia sobre normativas de restricciones a las fumigaciones. Así que ahí hay dos herramientas concretas que generan criterios y acompañan a los partidos en avanzar con la gestión de esas áreas que, que si las abandona la producción o se, se, se dejan de, de mantener en producción, ahí es donde avanza la eh, la, ...la presión inmobiliaria o la urbanización de esas tierras. Después están las estrategias de eh, regularización de alquileres... ...porque una de las situaciones que sabemos que afecta a gran parte... ...de los productores y productoras de los periurbanos... ...es que muchas veces están en las tierras eh, a partir de alquileres... ...que son eh, en contratos muy, muy desfavorables, eh, abusivos en muchos casos... Uh -huh. ...que van cambiando las reglas del juego... Eh, a lo largo de, de lo que dura el contrato. Y bueno, eh, ahí estuvimos haciendo todo un relevamiento de las condiciones de los alquileres para poder poner blanco sobre negro un poco, detectar esos casos de abuso eh, y poder eh, presentar a la, al Ministerio como un actor más para que velar por que esos contratos sean respetuosos de, de los términos y condiciones de, de, la, de los contratos que tienen que que normarse, que, que eh, utilizarse en la ruralidad. Eh, esas son algunas herramientas. Bien. Sabemos que es un tema complejo, el ordenamiento territorial en sí es materia de cada municipio, o sea, el responsable de ordenar el territorio es el municipio, y lo que nosotros podemos generar son criterios provinciales y herramientas para trabajar eh, y recomendaciones para los gobiernos locales de cada municipio que puedan eh, avanzar en normativas de, de regulación. Me acabas de pinchar el globo. Mm. <risa> cuando dijiste. Cuando dijiste el municipio, ya. Es, oh. importante, es, es importante que, como ciudadanos y ciudadanas, sepamos cuál es la competencia de cada nivel del Estado. Ahí es importante dire, direccionar, eh, por ejemplo, estas cuestiones y tratar de trabajarlas con el municipio porque es el municipio y son eh, esas autoridades las que terminan definiendo cuáles son los planes de ordenamiento de, de cada partido. Por eso es importante que sepamos, que discutamos esos criterios y que tratemos de que sean escuchados eh, las necesidades de, de las personas afectadas. Sí, pero a veces en algunos municipios es mejor que se olviden de que existimos, porque la última vez, por ejemplo, que se acordaron acá de nosotros no quisieron prohibir el agua. Así que mejor dejarlo tranquilito. Claro. Ahí. Bueno, creo que tiene que ver con, con, con que realmente se conozca cuál es la realidad de los productores y las productoras, la relevancia que tiene en el caso del cinturón Hortícola de la Plata. Eh, ofrece alimentos frescos eh, a muchísimos lugares del país y a la provincia de Buenos Aires eh, en primer lugar y a la ciudad de Buenos Aires también. Eh, ese papel relevante no lo cumplen eh, los eh, countries ni, ni barrios privados, no lo cumplen los, los edificios, lo cumplen los productores y las productoras haciendo uso de, de la tierra como, como un bien social también. Entonces, bueno, esas son las discusiones que queremos ir dando también con la agroecología como, como herramienta. Sí, totalmente. Eh, hay un poco lo que decía Silvio, viste me parece a mí, no sé si vos estarás de acuerdo, eh, en los cinturones eh, hortícolas de la provincia, eh, la mayor parte de los productores son arrendatarios y tenemos ese gran problema de, de ir hacia la transición ¿viste? por el tema tierras. Eh, hay que sobreexplotarlo y eso es un tema muy, muy importante de, de, de resolver y sabemos que tenemos un municipio acá en La Plata que... Eh, por más que lo vayas a, a golpear las puertas, no te dan pelota, ¿viste? Eso es, tenemos ese problema acá en La Plata. No sé si pasa sí. lo mismo en los demás cordones, por ejemplo, Mar del Plata y otros eh, otro municipios. Sí, sí, eh, hay, hay problemáticas similares eh, en lo que es horticultura y periurbanos. Eh, es muy fuerte la presión inmobiliaria y, y sí, muchas veces pasa que conocemos situaciones de, de abuso, por eso es importante que como Estado también relevemos esas situaciones, podamos conocerlas y podamos generar eh, eh, herramientas para, para defender de alguna manera la producción y a los productores y productoras. Bueno, Pero, había, acá. sí es do, importante do, re, sí. recalcar que hay eh, distintos, distintas responsabilidades y que como ciudadanos tenemos que tratar de de instalar cuáles son las realidades que, que atraviesan el territorio para que se tengan en cuenta a la hora de, de, de estas normativas. Sí, sí, es una tarea de todos, no solo de los productores, también de, de, la, de, la, de los consumidores y de la ciudadanía. Es cierto. Acá te hago una... Primero, un, un, me pasaron un llamado que dice de la familia Irazábal. Dice que toda su familia se formó y les ayudó mucho en las actividades que impulsó el Ministerio de Desarrollo Agrario. Dice que te conoce y te agradecen mucho. Eh, como sé que es muy humilde, la dejo pasar. <ríe> eh, si quieres decir algo, no hay problema. Eh, y después eh, también preguntaban eh, dónde va a ser específicamente eh, mañana el, el encuentro de agroecología. Ahí cerca de la casona, en el Parque Pereira. Sí, Exacto, sí, por ahí para más facilidad quien conoce la casona va a va, estar la casona y desde ahí se va a ver la feria, va a estar en esa zona. Eh, para cualquier otro oyente u oyenta que no haya ido, es Camino Centenario a la altura del kilómetro 17800. O busca directamente en el Google eh, casona del Parque Pereira eh, y les recomendamos entrar por Camino Centenario porque eh, es más sencilla el más el acceso, sencillo el sí. camino sí, sí. así que esperamos que pueda participar todo el mundo entre las 10 y las 18 va a estar la feria y van a estar estos otros espacios que les comentaba va a haber el, el que les comentaba también el espacio para niños y niñas para que puedan estar incluidos en, en talleres y en juegos específicos para sus edades así que eh, también es una oportunidad para, para sumarlos a la agroecología desde, desde niñes eh, y bueno, sería también eh, hermoso poder encontrarnos y justamente acortar esas distancias que nos dejó un poco la virtualidad y la pandemia, eh, poder escucharnos, conocernos, abrazarnos y encontrarnos en, en esa fiesta. Seguramente mañana la primavera. Nos, nos, nos vamos a ver y, y, y vamos a, a charlar un poco más. Eh, eh, te agradecemos mucho, Nadia. Eh, bueno, gracias, no Nadia, por, por tus usted, palabras y nos vemos mañana. Perfecto, nos estaremos encontrando. Muchísimas gracias. Gracias a vos, un placer enorme y espero que en algún momento pueda pasar Quedará. acá por el estudio para seguir profundizando todo esto, que la verdad que no dejó la oreja muy parada, muchísima línea que tiene el Ministerio, así que sos que más más que bienvenida acá en el piso cuando tengas tiempo, porque por lo que veo estás andas muy ocupada. Sí, Silvio no deja, no deja pasar la oportunidad <risa> para invitar a todo el mundo al estudio, te digo. <risa> Muchísimas gracias. Pasaba por Radio Estación Sur, atando cordones, Nadia Dubrovsky-Berenstein, funcionaria de la provincia, a cargo del de, eh, programa provincial de agroecología del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires. Gracias por lo... Atando cordones. La voz